con las emociones hay algo muy importante que es que no hay por qué avergonzarse de cualquier emoción que uno tenga porque yo siento que nuestro mundo nos han enseñado tan mal que nos enseñaron a a, no, a, a estar enfermos emocionalmente porque nos dijeron que no era correcto llorar que no era correcta la ternura que era algo malo, que estaba malo, eh, por ejemplo, si ya usted está de cierta edad, jugar, divertirse, solo hay eh, oportunidad de jugar y divertirse si usted tiene hijos pequeños, o si usted tiene nietos, o tiene sobrinos, o si usted llora que veo los vecinos con los perritos, ¿verdad? y hablan con los perritos, y huevan con los perritos, porque si no es mal visto, ¿verdad?, porque nos han enseñado a que todas las estados emocionales que no son lo normal, entre comillas, hay que sentirse mal por ello, nos da vergüenza, ¿verdad?, y si alguien me pregunta cómo estoy, cuidado, le digo que mal, y cuidado, le digo que triste, porque hay cosas que no se permiten, digamos que no, no está bien, y en nuestro ser nos culpamos porque sentimos cosas que culturalmente no están bien. Pero díganme, culturalmente vivimos en una sociedad muy feliz. Y las personas adultas, entre más adultas, más sanas emocionalmente. Entonces, estamos haciendo caso a nivel de nuestra educación emocional a cosas que nos enfermaron sí y porque nos desconectaron de nuestras emociones o aprendimos a desconectarnos de nuestras emociones y a sentirnos mal si teníamos estrés ansiedad o lo que sea lo que nos pasó es que nos cuesta entender o sentir nuestras te puedes sentar aquí por gracias nuestras necesidades emocionales, o sea, ¿qué necesito? y eso es tan importante porque si yo siento sed ¿necesito qué? no Coca-Cola, ¿verdad? necesito agua <ríe> si siento sed necesito tomar algo, ¿verdad? si no lo tomo cuando lo siento, ¿qué le pasa al cuerpo? se deshidrata, se deshidrata y entonces ¿qué me da? Dolor de cabeza, presión no sé cómo, baja, me siento mal, ¿verdad? Fue solamente porque no sentí, no me di cuenta que tenía sed y que tenía que tomar entonces agua. Ahora lo mismo nos pasa a nivel emocional. Como nosotros estamos avergonzados de nuestras emociones, tampoco sabemos qué necesitamos emocionalmente. Y como no sabemos, no nos lo damos. ¿Y por qué entonces ahora hay que pagar tanto para ir a terapia y hablar para solamente darme cuenta que era lo que necesito? Porque en la terapia no me lo dan, solo me dicen o me ayudan a ver mi propio ser y darme cuenta que necesito. O sea, ¿por qué tiene que algo externo decirme porque mi relación con mis emociones y con mi ser no es de comprensión. Somos empáticos y nos gusta comprender a los demás, pero ¿cuánta empatía tengo yo conmigo misma o conmigo mismo? ¿Cuánto percibo y me doy tiempo para sentir o descubrir qué siento yo y comprender por qué me siento como me siento? ¿Sí? Entonces, en la medida, hoy lo que vamos a ver es que para empezar a manejar, porque esto es un tema muy amplio, <risa> entonces lo vamos a ver cómo lo resumimos, porque en realidad cada emoción es un paquete, ¿sí? Pero vamos a ver que hay ciertos engaños en los que vivo, que yo tengo que superarlos, dejar de estar engañado o engañada para sentirme mejor ¿sí? el primer engaño es que cuando hay ciertas o sea que todas las emociones eh, que está malo sentir de alguna manera, que todas las emociones son iguales o, o malas, por ejemplo eh, hay emociones que en realidad cuando uno las percibe o las siente a uno lo sanen, lo sanan y lo alimentan como cuáles emociones, la alegría, el amor, la gratitud, emociones, emociones, eso, eso es un es otro engaño que lo vamos a ver más adelante. La paz, el bienestar, esas son emociones que me sanan. ¿Cuáles son emociones que me enferman? El miedo, el miedo la angustia, la tristeza, la preocupación, el enojo, la ansiedad. la desesperanza entonces digamos, no podemos poner todas las emociones en el mismo paquete y decir que sentir está mal o sea, el ser humano es un ser sintiente <ríe> o sea es, es un ser vivo porque tiene capacidad de sentir entonces sentir es bueno el sentir está bien el problema es cuando lo que siento me enferma. Y no es todo lo que yo siento que me enferma. ¿Ok? Entonces ese es un primer engaño. El segundo engaño es que para sentirme bien, hay algo externo que me va a hacer sentirme como yo quiero. Y todos nosotros hemos caído en ese engaño mucho. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la comida es algo que pensamos que nos va a hacer sentir como quiero. Entonces, cuando tenemos ansiedad, comemos. Cuando queremos celebrar algo, comemos. Cuando estamos tristes, comemos. ¿Y qué pasa con eso? <risa> nos engordamos y también ¿qué hacemos con la comida? se vuelve una adicción porque nosotros asociamos la comida con algo que como si me va a quitar la emoción que tengo o va a resolver la emoción que tengo Siempre la comida va acompañada de una emoción, sea felicidad, sea celebración, sea ansiedad, sea tristeza, siempre hay comida. Porque la asociamos junto así con la emoción. ¿Sí? Lo mismo nos pasa cuando queremos celebrar, hay alcohol. Entonces, igual, es lo mismo que la comida, pero veanlo, en vez de sustituir, pongamos... Alcohol en vez de comida. ¿Me siento triste? Tomo. ¿Me siento feliz? Tomo. ¿Quiero celebrar? Tomo. Y entonces nos hacemos alcohólicos. El partido? ¿Gana, ¿Gana el partido? El partido? Tomo. <risa> Pero vean qué interesante nuestra sociedad. Lo hacemos sin reflexionar. Culturalmente asociamos con objetos externos, un estado emocional, sin analizar nada. Lo hacemos así, ¿verdad? Que ahora, qué bonito, Navidad es de como Julio, ¿verdad? Y todo el mundo, qué bonita la Navidad, pero no analizamos que la Navidad en realidad, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿será que los adornitos, y que usted gaste como 200 mil colones en cositas, va a hacer que la Navidad sea más feliz. Pero como es un, un mundo donde estamos viviendo en el engaño, que eso externo es lo que produce el bienestar, nosotros compramos, compramos y compramos y compramos y compramos tanto que nuestra pobre tierra está seca. O sea, ya no puede más. ¿por qué producimos tanta basura? porque ¿cuántos pares de zapatos tenemos? ¿cuánta ropa que ni siquiera nos ponemos? y queremos más y más y más y más porque hay un engaño interno de que con eso cada vez que compro estoy tan feliz eso me va a satisfacer mi estado emocional ¿Sí o no? Entonces, de esa manera también nos pasa con los medicamentos. Y con los medicamentos tenemos una relación como así. No puedo dormir, tomo la pastilla. ¿Verdad? Estoy, me desconcentro, tomo la pastilla. Eh, todos son adicciones, imagínate. Pero ¿qué es el engaño detrás de las adicciones? Que yo necesito algo que no tengo, que no está en mí, para yo sentirme mejor. Pero ¿cuál es el engaño de eso? Porque usted me puede decir, ay, no, María, pero si es cierto, yo necesito la pastilla. <risa> ok, la pastilla, mientras dura el efecto, todo bien, ¿verdad? Pero es, el engaño es que yo no necesito hacer nada. Yo, porque es lo externo lo que va a reso resolver mi estado. Y yo soy un ser pasivo que hay algo de afuera que me va a hacer sentir bien, pero de hecho yo no trabajo internamente nada. Ese es el engaño. Porque quien está produciendo todo lo que yo siento? Soy yo. Y obviamente... Nosotros en este momento estamos en un momento mundial donde pues quién sabe cuántos de nosotros éramos verdaderamente deseados, cuántos vivimos con los dos papás y, y digamos que hicieron un trabajo ahí medio bien hecho, <risa> o sea, y cuántos vivimos bien en la escuela, o sea, podemos decir hay muchas razones, tal vez uno no fue tan deseado, tal vez uno no tuvo a sus papás. Tal vez no hubieron condiciones económicas, tal vez hubo alcoholismo en la familia, tal vez hubo agresión. Entonces tenemos una historia que por supuesto tampoco era tan sencilla y que también produjo cosas. Que no me las va a resolver la pastilla, ni la comida, ni las relaciones, porque es algo que está en mí. ¿Sí? ¿Y por qué es que yo, porque no lo resuelvo y por vivir en este engaño, ¿verdad? que ahora perdemos fuerza? O sea, un ser dependiente de la comida, lo que sea, es un ser que no tiene fuerza interna. Y eso nos está pasando. Vean ustedes, digamos, no sé si ustedes tienen familiares o han vivido alguna situación de alcoholismo pero uno llega al momento en que se siente absolutamente desempoderado, como que no tengo fuerza como que no puedo más ¿sí? y la fuerza no me lo va a dar nada externo olvídelo, eso es un engaño ¿ya? segundo engaño seguimos con los engaños sí, sí, sí. <risa> que las emociones se, sardan, sal, se sanan por sí solas y tardan mucho tiempo. ¿Han escuchado cuando alguien se siente mal decir, dele tiempo? Con el, el tiempo? con el tiempo todo lo sana, ¿verdad? O sea, todo lo que usted siente, dele tiempo. Entonces uno se siente mal y mal y mal y mal tiene tiempo, entonces como si el tiempo fuera el responsable, tuviera la varita mágica no sé qué hace el tiempo, para que uno esté mejor pero qué es lo que realmente pasa cuando no da tiempo ¿por qué? porque uno cambia la perspectiva de las cosas en realidad, exactamente no es el tiempo por sí solo, es porque el tiempo me hace ver las cosas desde la distancia. Y no será que yo puedo ver las cosas desde la distancia y con otra perspectiva desde ya. Y yo a veces me hago terapia shock a mí solita, porque en la terapia de shock yo digo, ¿hasta cuándo voy a sufrir? Terapia de shock significa no darme permiso de seguir mal. ¿Hasta cuándo usted va a sufrir? ¿Por qué? Porque el engaño es que en algún momento, quién sabe, ya. ¿Cómo puedo cambiar la perspectiva? La perspectiva es que yo... Si estoy creando una, una sensación de sufrimiento, ¿por qué? Porque en mi perspectiva, lo que me está pasando, es lo peor del planeta, lo peor del mundo. Soy la única que le pasa y todo lo malo me pasa a mí. Ahí lo que yo necesito en realidad es ayuda. ¿Por ¿Qué veces me cuesta cambiar la perspectiva sola? Yo necesito ayuda, pero no tanto dejarlo al tiempo y la ayuda puede venir de muchas partes puede venir de un amigo, una amiga puede venir de, de Dios puede venir de una charla, puede venir de una meditación, de un libro pero estar abierto a que necesito ayuda y claro, es diferente por ejemplo si uno tiene un hijos o nietos y de repente llega tu hijo y nieto que le están haciendo matonismo, bullying en el colegio, en la escuela. O sea, digamos que llegan así con esa situación, o el sobrinito o sobrinita, ¿usted qué reacción va a tener? ...que todos se quedaron como paralizados... Y hablar con los, los profesores de nuevo, ...normalmente uno se preocupa... ...se entristece... ...se enoja... Se desespera. ...se desespera... ...no sabe qué hacer... ...entonces es bueno saber... ...que yo me siento así... ...no sé qué hacer... ...estoy desesperada... ...estoy molesta... ...me parece injusto... ...¿ya? ¿Por qué es importante...? porque qué pasa si yo sostengo esa emoción que me genera que estén maltratando a mi hijo, a mi nieto, a mi lo que sea. ¿Qué, voy a, qué va a ser mi reacción desde ese nivel de conciencia? Venganza, pelear. Puedo ir a hablar con las personas... Con ira, ¿verdad? En algunos casos hasta han demandado, <risa> demandan al, al, a los menores, a los otros, ¿verdad? Legalmente. O sea, un montón de cosas por la desesperación, el enojo, la frustración, tal. ¿Qué pasa si yo reconozco? Que yo no, no sé qué hacer. Yo no vine con un chip y le cuento a alguien, mira, ni sé sí, qué hacer. Y todos los chiquillos se pelean. Y en algunos no, pero no sé cómo actuar. ¿Qué tiene de malo pedir ayuda a otros? Y decir, ¿cómo han hecho ustedes? Porque yo no quiero venganza. Yo sé que no es bueno. No quiero enseñarle a mi hijo a pelear tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una amiga que ahora tiene una es, es madre de una niña que le ha sacado todas las caras pero ella me contó que tenía que precisamente por esta situación encontró que hay grupos en redes sociales de padres y tal, ¿verdad? Porque para algo sirven, algo bueno sirven estas cosas, ¿no? Pero a veces yo tendría que buscar ayuda antes de reaccionar desde la frustración y desde el enojo. Lo que nos pasa es que nosotros no nos damos una pausa para comprender cómo me siento y que tal vez desde ese estado, mejor no hago nada mejor paro para sentirme mejor ¿me captan la idea? no no se lo voy a dejar al, al tiempo me toca a mí, pero necesito ayuda y les planteo cosas prácticas, pero porque estamos en un mundo donde no, es, no todos son angelitos. ¿sí? El tercer engaño es que usted lo único que necesita para sentirse bien es hacer ejercicio y dormir. ¿Qué uno lo hace? Hoy me siento así, voy a dormir todo el día. Voy a salir a hacer ejercicios, sacar el perro, ¿verdad? ¿Y por qué eso es un engaño? Hay una parte que nosotros no estamos empoderando a nivel global, que no es el descanso y que no es el, los ejercicios. ¿Y que es al ser y la parte espiritual? Sería vivir con significado. ¿Qué es vivir con sentido? Entonces, ¿qué pasa? En un mundo que no es espiritual, vivir con significado es gastar un montón de plata en la graduación de la hija comprándole el vestido que usted no puede pagar pero que lo va a pagar como en tres años que lo va a usar una vez para celebrarle un día de graduación ese es el sentido de ser papá ¿qué significado tiene? entonces cuando el significado por ejemplo de mi vida no está claro, no es, de, no es del ser, no viene de adentro. O sea, ¿qué significa para mí? ¿Qué sentido tiene vivir? Entonces eso tiene que ser muy profundo, mucho más libre y desapegado de toda nuestra realidad consumista. Tiene que ver con quién soy yo, para qué vine. Y resulta que nosotros vinimos mucho más que para satisfacer deseos individuales y egoístas. ¿Para qué estoy aquí? Cada uno de nosotros es un ser único, lleno de especialidades, muy diferentes unos de otros, por dicha. Si usted nos viera a todos aquí, como los estoy viendo, digo, qué diversidad tan bonita. Cada uno de nosotros tienen su especialidad y lo que yo vine a hacer es expresar eso no a llenarme de deudas para cumplir deseos que son tan limitados eso no es el sentido de vivir la vida es mucho más sencilla no la complique ¿verdad? Porque ahorita, ¿qué nos pasa? Como el significado de vivir es cuántos títulos tenés vos, cuántas maestrías, qué hiciste, cuánto y a dónde trabajaste, y cuál es tu apellido. ¿Y, ¿Verdad? Como que eso, a dónde vivís, eso tiene algún significado. <risas> ¿De qué marca son tus zapatos? ¿Verdad? Ahora alguien vacilando me mandó que hasta ahora están haciendo Barbies y Ken's Yogis. <risa> que es muy gracioso, ¿verdad? Porque esos han sido muñecos estereotipados de una forma de belleza. <risa> pero que además, usted ahora no solamente tiene que ser bello, sino además un Yogi. <risa> no, me dio risa, pero... Cómo podemos todo volverlo materialista. ¿Cómo tenemos esa, esa capacidad? Porque creemos que el dinero nos da el significado de algo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo y lo hago por amor, la gente me dice, "Pero no te están pagando. ¿Qué sentido tiene hacer eso?" Ah, pero, pero si yo hago algo y gano mucha plata, eso sí tiene sentido. O sea, usted sí está siendo inteligente. ¿Verdad? Porque el significado del valor de algo lo da unos billetes, y ahora ni siquiera billetes, ni siquiera existe. Está en la nube, y, y con una tarjeta dice que tiene algo usted, que en cualquier momento desaparece. <risa> ¿Cómo están las cosas? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué emocionalmente fluctuamos tanto cuando vivimos en ese engaño? Porque nuestra seguridad, eh, estado de bienestar, está en algo fluctuante, está en algo vacío. No está en mi ser, no está en mi interior. ¿Sí? tenemos tanta vanidad nunca hay satisfacción y entonces ¿qué hace la gente? se hace adicta a las cirugías porque de repente empiezan a no le gustarle la nariz y al revés, no, al final no le gusta nada entonces lleno de cirugías como usted ahora puede hacérselas. ¿no? pero en realidad lo que pasa es que adentro que hay una sensación permanente de insatisfacción con el propio ser que no se va a resolver con la cirugía. Y tengo una amiga bellísima, ¿verdad? Físicamente es muy bonita, con la moda de los implantes, y le dio un tumor tan terrible que ahora no se puede poner ni nada. ¿Por qué ahora tenemos tanto tumor? ¿Por qué tan enfermos? Imagínense ustedes que ahora somos adictos a la sal y al azúcar. Y cuando el bebé... Usted, ¿a qué edad le empiezan a dar sal de azúcar al bebé? los ¿No es que son papás y abuelitos ¿ah? o sea, los seis meses o al año o sea, porque uno sabe al inicio que le cae mal ya viene con azúcar incluida pero, ¿Por qué? Porque la persona adulta que ya somos adictas al sabor decimos, pobre bebé le estoy dando esa papa y ni le puse sal y el chayote, pura agua y el camotico no, le tengo que echar algo pero en realidad es nuestra misma adicción de nuestro gusto porque si realmente lográramos un estado de satisfacción incluso más allá de eso necesitaríamos sal de azúcar pero claro que ya somos adictos si yo les digo eso ¿a qué va a salir la comida Diría día uno? porque ya se acostumbró ¿verdad? Nuestro, nuestro cuerpo, nuestro cerebro y así nos pasa con las relaciones también Entonces uno cree tanto que necesita de tal alma o de tal persona para ser feliz, tanto tanto que tengo celos porque esa persona es mía y nadie más o yo, O sea como que ya se es esclavo la esclavitud, verdad. Pero como que mentalmente hay un de, hay un, una idea de que sí necesito esa alma para yo estar bien. Entonces, pobre alma. Pero pobre yo. Porque estoy demasiado aferrado aferrada. Y eso que es un estado de poder interior. Entonces, no significa de no estar con las almas. Porque para eso estamos juntos. Estamos juntos para compartir, para crecer, para jugar, para divertirnos, para para todo este tipo de cosas, pero ¿desde qué estado de conciencia? Porque si yo en una relación me enojo mucho, todo el tiempo estoy bravo o molesta. No es responsabilidad de la otra persona. No es porque la otra persona no me obedece o porque volvió a ver así a alguien <risa> no es por la otra persona, es que yo estoy en un estado de tal debilidad emocional, de tal apego, de tal dependencia que por eso vivo bravo o enojada. Entonces, ¿qué pasa? Yo no resuelvo, no resuelvo, porque no es responsabilidad del otro. Es mi estado emocional el que tengo que resolver. No la otra persona. La otra persona es la otra persona. Entonces, ¿verdad? Cuando estamos así, sin darnos cuenta, esto que le estoy diciendo es terapia shock, ¿verdad? Pero de ustedes para eso vinieron. <risa> Pero cuando estamos así, eh... Decimos, digamos, si yo les diría, les di, no sé, cualquier proyecto, las personas me dicen, no sé, es que tengo que preguntar, tengo que preguntar, entonces preguntar, está bien, pero usted tiene que avisar, pero usted es una persona adulta. Y, y las relaciones no son solo complacerse uno al otro. Y yo estoy tan feliz porque, porque complazco al otro en todo. Y entonces, ¿qué pasa? Después del tiempo, ya yo ni sé ni quién soy yo, ni para dónde voy. Y lo peor es que es la pareja, que ninguno de los dos sabe para dónde va. Porque, porque eso se llama un vínculo que no está sano en un vínculo que es sano ¿qué pasaría? el estado emocional de cada uno no dependería así del otro, cada uno puede compartir, crecer acompañarse pero también son seres adultos, independientes, con necesidades que a veces son muy diferentes. Y está bien que sean necesidades diferentes. Si el otro en este momento tiene la necesidad de meterse a, a estudiar algo, ¿qué importa? Que se meta a estudiar. Sí, pero es que ¿a quién va a conocer y entonces me va a dejar o sea qué complicado el otro tiene la necesidad de hacer un viaje yo tengo la necesidad de estar en paz pero lo que lo que ustedes me captan la idea el estar juntos no significa que seamos la misma persona el estar juntos significa que somos dos personas que estamos compartiendo eso es ¿verdad? entonces ¿qué pasa? ¿por qué en nuestras relaciones hay tanta agresividad? y la agresividad es de las dos partes porque hay agresividad pasiva manipulación y agresiva a dos lados aquí ¿verdad? porque... No hay una, una visión de víctima, o sea, todos estamos enredados emocionalmente. Entonces, claro, si queremos tener buenas relaciones, tengo que salir del engaño y asumir y entender que para ser feliz no puedo esperar pasivamente que alguien me, me haga feliz. Eso es ser pasiva o pasivo. La felicidad es algo que tengo que trabajar yo en mi ser. lo tengo que trabajar a cada segundo porque la felicidad no es el resultado de algo es un estado permanente alguien me mandó algo muy bonito que decía no es tan importante llegar en el viaje es como el cómo viajaste todo el tiempo verdad porque el final de nuestro viaje es la tumba entonces, ya todos eso sabemos, ¿verdad? <risa> Entonces, no es lo importante llegar ahí, a la tumba. Lo importante es cómo estoy viviendo este viaje. Y no ser pasivo. Entonces, ¿eso qué implica? Tener voluntad. Y diariamente yo tengo que hacer algo para sentirme bien internamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer para sentirnos bien? Cada uno de ustedes va a pensar primero, les voy a decir un método, ¿está bien? Primero, ¿cómo me siento? y Sin avergonzarme de lo que sea que siento. Segundo, ¿Qué necesito? ¿qué necesito para esto como me siento? ¿qué necesito? tercero, ¿qué voy a hacer hoy para yo darme lo que necesito? y vean qué interesante en otro video que me mandaron, porque hay alguien que está muy interesado en trastornos del sueño entonces me mandó un video que decía, veas es que un bebé lo normal es que duerma mucho pero el bebé es que cuando usted los pone en la cama solo lloran, lloran, lloran y usted ya les dio comida ya los limpió, ya todo ¿y qué, ¿por qué lloran tanto? porque usted lo envolvió hasta la nariz y resulta que tiene calor entonces, ¿qué era lo que necesitaba el bebé? Estar fresco. Estar fresco. Entonces, tal vez cuando yo no puedo dormir, en vez de echarme la pastilla, ¿cuál era la técnica? ¿Cuál era la técnica? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Y qué voy a hacer? Entonces me doy cuenta que yo necesito confianza. Por ejemplo, que mi insomnio, no sé, puedo decir, es mi falta de confianza. Pienso demasiado en cómo resolver cosas porque yo vivo en una inseguridad terrible. Entonces, es, necesito confianza. Entonces, ¿qué voy a hacer? bueno, ¿cómo hago para desarrollar más confianza? Si tal vez tengo que trabajar más mi parte espiritual y tener más fe en mí, más fe en la vida, más fe en los demás, más fe en Dios, por ejemplo. No sé, cada uno de nosotros es diferente. Pero esa es una estrategia que a mí me ha ayudado mucho. Y yo lo hago por escrito. Porque hay que sacar tiempo para el ser. Sí, esa es mi disciplina. Sacar mi tiempo para mí. Para eso me levanto bien tempranito. Porque ese es mi tiempo. Todo el resto del día tengo que ocuparme de mil cosas. Pero bien tempranito en la mañana es mi hora. Ahí no me tengo que ocupar de nadie. Y esa es mi disciplina. ¿verdad? Y eso es yo, lo que siento es como que me ancla a mi ser. Yo vivo desde mi ser. Me doy cuenta, uy, mira, otra vez vino el bichillo. <risa> de querer complacer al otro y olvidarme de qué es lo que yo realmente quiero. Qué bichillo ese. Entonces, otra vez. ¿verdad? E incluso a nivel emocional usted sabe que está bien decir que no no es tan fácil pero es necesario porque uno quiere ser siempre el bueno de la película pero resulta que nuestro mundo ser el bueno de la película qué es? <risa> Entonces yo voy a hacer el bueno en la película, pero diferente. ¿verdad? Alguien me... Es que son cosas tan fuertes. Alguien cercano a mí siempre fía y no, siempre termina pagando préstamos que no son de él. Porque no puede decir que no. Yo le decía, vea, tan fácil, diga, no. Y a mí me pasa eso, ¿verdad? A mí me pasa gente que dice, bueno, entonces enoja. Pues, un Shanti. <risas> pero, es lo correcto. Yo no voy a generar más cuenta kármica si yo ya sé qué es lo que pasa. Pues sí. Yo no lo hago porque no quiero a su, a su, a su ser. Claro que lo quiero, pero yo voy a apoyar de forma diferente, ¿no? Así. explico, o sea, son cosas tan sencillas, pero ¿cómo que a uno le cuesta? Le pasa, pasa que en algún no hay... Eso es lo que nos pasa a menudo, porque nos avergonzamos, es que uno nunca está tan, es que vivimos en un mundo donde aún nos enseñaron a que ni siquiera nos diéramos cuenta cómo nos sentimos. Y sentirnos culpables de, de sentir lo que sentimos. Entonces, claro que estamos lejísimos, nos cuesta para eso la meditación. O a veces buscar ayuda. Verán, pero eso tampoco es tan barato a ¿eh? Pero entonces darme mi tiempo y yo estar en mi espacio de meditación, que es reconectar con el ser. Vean una hora sin celular. ¿Se se imagina? Y que esa hora sin celular, usted esté consigo misma. Escribiéndose, conversándose, compartiendo consigo misma, comprendiéndose, sin criticarse. Mira, ¿cómo estás. ¿Cómo te sentís? ¿Qué crees? Eso es meditar, ¿Sí? lo único que requiere es tiempo, y quién se lo va a dar, nadie se los va a regalar, uno lo tiene que sacar solito, sí?